Buen día, amigos y amigas de la Hora de Hurlingham. Estamos acá, viernes eh, 20 de, de mayo del 2022. Son exactamente las 12 y 42 a la hora que estamos grabando esto. Hace un tornillo afuera, yo estaba con mi nieta, estaba en casa, uh -huh. y le digo, mira, cuando vos ves el, el, el cielo celeste a esta época del año, yo te recomiendo que toques el vidrio de la ventana. Es un termómetro. Para ver <risa> si te, qué tanto te vas a morir. De frío estamos acá con el periodista este, y amigo Ubaldo Luna. Buen día, Ubaldo. Hola, Marcelo, buen día estás? para vos, para toda la gente que nos eh, comparte este espacio con nosotros en la hora de Burlingame. Como siempre le digo a la gente, este espacio, el espacio de filosofía, el espacio este, de historia, son disparadores que nosotros proponemos para que vos pienses, para que pienses. Es decir, siempre la decisión es tuya, nosotros no intentamos hacer ni una bajada de línea, Sí, protegemos nuestra subjetividad, de lo que nosotros pensamos, pues tenemos derecho, uh -huh. como vos tenés derecho, a proteger tu subjetividad. En este en esta estilo de ampliar la comunicación, pues tenemos el papel, ¿no? que dentro de la semana que viene ya va a estar, la web y demás, esto es un insumo más, como dicen los políticos uruguayos, es un insumo más de la comunicación, uh -huh. estar acá, eh, señor y querido, ¿por dónde vamos a transitar el bueno, día de hoy? Eh, por, por esta cuestión que tiene que ver con la edición que uno hace de los temas que pasan a nuestro alrededor, ¿no? De, desde el mismo momento en que uno elige determinados temas ya está de alguna manera claro. opinando, editorializando y demás. Por supuesto, y celebramos esto, hay otros recortes de la realidad que hacen otros colegas, otras miradas. Totalmente. Siempre recomendamos desde nuestro humilde lugar nutrirse de la mayor cantidad de fuentes de información, de datos, de opiniones también, hasta poder arribar a la que uno considere es la que le pinta más cerca, ¿no? la que mejor <risa> le cabe a la mirada que uno tiene de las cosas. En este caso, siempre habitualmente en nuestro espacio aquí en la Hora de Urningham nos abocamos a lo como nuestro nombre nos identifica, a la realidad que tiene que ver directamente con nuestro municipio. Hoy vamos a tener un programa un tanto más ampliado en lo que hace a nuestro contenido, porque vamos a empezar con un tema que sí, nos toca de cerca, porque esto tiene que ver con una polémica que se conoció hace aproximadamente un mes en declaraciones efectuadas a un programa de televisión, un programa de televisión regional, el que conduce a Adrián Noriega a primer plano. Le mandamos saludos. Exactamente. El intendente de Ituzaingó, Alberto Daniel Descalzo, hizo referencia al tema de seguridad, que aparece a la cabeza de los reclamos de la mayoría de los habitantes del conurbano, hoy quizá corrido por el tema inflacionario, por el alza de precios, pero el asunto de la inseguridad nos sigue golpeando, sigue afectando, y descalzo habló y dio algunas cifras que tenían que ver, de acuerdo a los datos que maneja el municipio de Ituzaingó, que ha gobernado desde su nacimiento en el año 95, con la participación en la comisión de delitos de delincuentes, por así llamarlos, que no necesariamente son del municipio, sino que habló descalzo de que la mayoría del delito en ese distrito era cometido por gente que vivía en municipios vecinos, si uno piensa Merlo, uno piensa Urlingam, uno piensa Morón, que son los municipios que en términos generales circundan a Ituzaingó. La verdad es que no se cuenta al día de hoy con datos estadísticos que avalen lo que dice el intendente, pero rápidamente descalzo, y esto ocurrió el pasado 12 de mayo, y vemos ahora una imagen, hizo una presentación de este plan, que como lo vemos eh, allí a cargo de funcionarios del... Departamento Ejecutivo de Ituzengo, tuvo que ver con la puesta en marcha de una iniciativa que se llama Reordenamiento de Tránsito Vehicular, un proyecto que tiene como objetivo brindar mejores condiciones de seguridad al distrito de itusengo Esta presentación que se realizó ante representantes de foros de seguridad del municipio con el intendente a la cabeza, posteriormente tomó cuerpo como proyecto de ordenanza que fue enviado al Consejo Deliberante. Ahí vemos eh, una imagen que justamente tiene que ver con parte de este proyecto de ordenanza, que entre otras cosas tiene una polémica, una polémica que no pudo ser salvada ni siquiera por la pertenencia al mismo espacio político, porque como vemos en el artículo 2, se autoriza al Departamento Ejecutivo a limitar... Mediante un sistema seguro e idóneo, dice la propuesta, la circulación en forma total y o parcial y o temporaria en los puntos de ingreso y egreso vehicular al partido de Ituzaingó. ¿Cómo se trató este tema? ¿Cómo pasó por el Consejo? Fue aprobado por mayoría, pero no por la mayoría estrictamente del oficialismo del Frente de Todos, que tiene distintos espacios que lo componen, sino que este tema valió negativas, por ejemplo, del bloque de los concejales del Frente Renovador y del nuevo encuentro dentro del Frente de Todos, que lo aprobaron en general, pero rechazaron algunos puntos que lo componen al proyecto cuando se votó eh, punto por punto esta iniciativa. ¿Qué pasó con la oposición? Bueno, en Ituzaingo te contamos, la oposición fuera del Frente de Todos está compuesta por dos bloques, uno es el bloque de Juntos, que tiene como referente al concejal Gastón de Castelnuovo, un dirigente de Cambiemos, por decirlo en términos generales, pero con buena relación con el oficialismo de Ituzengo. Y después está Juntos por el Cambio, que conduce Gabriel Posuto, quien perdió en la última interna de Juntos a mano de Castelnuovo, que es una oposición, si se quiere, un poco más fuerte a la gestión de Alberto Descalzo. El bloque de Juntos, es decir, la gente de Castelnuovo apoyó la iniciativa, de hecho a través de las redes sociales también lo manifestó, mientras que Posuto y sus concejales lo rechazaron. Como vemos, está muy entreverado tanto el apoyo como el rechazo a claro. esta iniciativa, sobre todo porque impone algún tipo de cercenamiento a la libertad de circulación. Cuando se faculta al Departamento Ejecutivo a aprobar o a poner en marcha a través de un sistema mm, seguro e idóneo la circulación, esto implica, entre otras cosas, cerrar calles. Claro. Eh, no parece una iniciativa muy feliz, sobre todo para un municipio como Ituzaingo, que quizá con Hurlingham tiene una frontera natural que está dada en algunos casos por la avenida eh, Las Cabañas, en otros casos por la autopista. Pero si uno piensa en el límite de la avenida Santa Rosa, que de un lado una vereda es Morón y de la otra vereda es Ituzaingo, ¿cómo haces para aplicar eso? Bueno, nosotros en el programa Estación Central de MP4 Radio Online tuvimos la oportunidad de hablar con el concejal Daniel Larrache, que es concejal del nuevo encuentro en el Frente de Todos, para que tengan una idea. La Ahí está en imagen. Exactamente, Larrache es el que está frente al micrófono. Eh, la Rache es un hombre de extrema confianza de Martín Sabatella, lo acompaña en, en el Acumar actualmente, estuvo con él en el AFSHA, fue secretario de Planificación Estratégica del municipio de Morón y hoy es concejal en Ituzaingó. Escuchamos lo que decía la Rache en la entrevista que manteníamos, vamos a escuchar un tramo de ese diálogo que mantuvimos esta semana. ¿Cuáles son los costados que consideras apoyables, que son válidos desde tu mirada, y cuáles son las objeciones que planteas a este proyecto del oficialismo? Eh, bueno, a ver, lo primero que, que es válido y que, y que acompañamos, por supuesto, y por eso votamos en general, no solo en Nuevo Encuentro, sino también lo hizo Silvia Castillo, del Frente Renovador, digamos, es, es, es coincidente en eso, la mirada, de que es bueno eh, ponerse al frente de esta problemática por parte del Intendente, por parte del Ejecutivo, tratar de aportar todas las medidas que estén al alcance del gobierno municipal para mejorar las condiciones de seguridad de nuestros vecinos y vecinas. Eso es correcto. Eh, hacer un plan regulador del tránsito y, y, y pensar alternativas para mejorar tanto la, la circulación en la ciudad, que es bastante problemática por el crecimiento del parque automotor, por el crecimiento de la... De la, de la población en función de los cambios que se dieron en el código y el cambio que se viene dando en todos estos años en nuestra ciudad. Todo eso nos parece importante. Ahora bien, de allí a avanzar con una medida concreta, como es el corte de, de determinadas calles en determinados barrios, con una estrategia que se asemeja a las condiciones de un barrio cerrado, porque si vos cerrás determinadas calles y solo podés acceder, entrar o salir por algunas, no deja de ser muy parecido a, a un barrio cerrado, pero sin la condición de, de control exhaustivo de accesos y egresos. Entonces, en, ante una medida así, uno tiene que evaluar previamente cuáles son los beneficios y los perjuicios que genera a la ciudadanía en su, en su vida cotidiana, porque nosotros tenemos que que saber que como concejales y concejalas, cuando votamos este tipo de medidas, afectamos la vida diaria de nuestros vecinos y vecinas, porque estamos imponiendo un criterio. Hasta ahí estábamos escuchando al concejal, eh, te escuchamos. Sí, me parece que sintéticamente es muy clara la respuesta que dejó Daniel Larrache, que son los argumentos que él manifestó también en el Consejo Deliberante, al momento de decir, de acuerdo, estamos y nos parece bien que haya un plan director de seguridad. Ahora, no estamos de acuerdo con alguno de los artículos que lo componen. También en otra respuesta, la Rache decía: bueno, lo ideal hubiese sido consultar primero a la sociedad y después tomar la medida y no bajar una medida directamente de parte del Ejecutivo, porque ¿quién más que los vecinos está al tanto de, de qué manera lo afecta o la afecta a la inseguridad? Concretamente, lo que dice la Rache es: de acuerdo, estamos en un todo con un plan de seguridad, ahora consideramos que no es una herramienta aplicable en este caso la lógica del barrio cerrado, y esto es establecer puntos de acceso y de egreso, que por otro lado, tampoco es que van a estar controlados con la presencia de móviles o de destacamentos, como ocurre por ejemplo con mayor o menor suerte, con mejor o peor fortuna en los ingresos de Burlingame, en donde hay... Eh, ubicada algún tipo de dependencia de, de la policía para efectuar controles sí. que realmente no se aplican a fondo. ¿no? Pero lo que dice la Rache es nada, se va a, a establecer un freno, se va a poner un límite físico en algunos lugares para transponer las fronteras de Itusengo y en aquellos en los que se va a poder entrar y salir, lo único que se va a producir es un amontonamiento de autos, un embotellamiento que en horarios picos ya se da, sobre todo, reitero, en la fluidez entre Ituzaingó y Morón, que no parece, no parece celebrarse. A mí esta idea me recordó allá por los principios de los años 2000, cuando en Ciudad Jardín un grupo de vecinos había instalado en el Palomar la Carpa Negra de la Inseguridad, y proponían ah, acuerdo, sí. crear y cerrar los accesos de Ciudad Jardín con el resto de 3 de febrero y con los municipios que lo circundan. Una iniciativa que No prosperó porque era establecer prácticamente una especie de frontera dentro de los municipios y dentro del propio municipio de 3 de Febrero. Lo, lo que sostiene la racha mm. me parece muy acertado porque entre otras cosas hoy, si uno piensa como vecino de Urlingam, hay un puesto de control en la calle de la tradición que limita a William Morris con Villa Hondo, Morris en Hurlingham, Villa Hondo en Ituzaingó, Itusain en el que nunca hay control de nada, verdaderamente. Eh, al principio había control con presencia policial, después hubo presencia policial sin control, hoy casi siempre que he pasado está cerrado ese, ese lugar. Me parece que hay que activar primero los recursos que ya están disponibles respecto al tema de seguridad y después pensar en otras iniciativas, pero escuchando a los vecinos fundamentalmente. Recién este, pensando en esto, res, en, antes estábamos con Lucas Sens hablando sobre filosofía, hizo el, el, el tema de la otredad, y hablábamos sobre los individualismos y demás, que lo, el individualismo, por supuesto que tiene su utilidad, pero en mm -hmm. la exacerbación está un poco creerse eh, en un sentido de superioridad. Entonces, este, esta gente que se quiere encerrar, debe creerse que son superior, ponele, a nosotros, los que somos los vecinos de Hurlingham, que potencialmente, por no ser de en seríamos cuasi, habría posibilidades, y pongo el potencial, uh -huh. de tener actitudes delictivas o reñidas con la ley. Sí. Y, sí. y la verdad que suena bastante ridículo. Uh -huh. este, y segundo, que no sé si no es inconstitucional. Por una cosa que vos cierres un perímetro y otra cosa que rompas con esa virtud que tiene nuestra constitución en cuanto a la libertad de circulación dentro del territorio argentino ya lo, ya lo había querido hacer descalzo hace unos años uh -huh. en la zona de Parque Leluar, en donde proponía crear calles o colocar en algunas calles de acceso tipo macetones o algo que redujera la, la movilidad, hay, hay una cuestión que la ejemplificábamos charlando también con la Rache uh -huh. eh, primero, ¿qué pasa con las ambulancias? ¿Qué pasa con los patrulleros? ¿Qué pasa con los camiones de bomberos, por ejemplo? Ante una emergencia y se encuentran con algún tipo de barrera física que limita la circulación y caen en una calle que va a estar saturada porque todo el tráfico va a conducir hacia esa zona. Sí. Además está este argumento que también lo sostenía el concejal Gabriel Posuto de Juntos por el Cambio que votó en contra, y esto es lo reñido que está el asunto este con la constitución, con la creación de fronteras que son inaplicables Pero, en algún punto. No no no no parece la recomendación. No, de todas yo, maneras, perdóname Marce, y no, esto no, va a, a lo que planteaba vos del término y la definición de la autoridad. Uh -huh. Me parece que muchas veces sacar la responsabilidad en uno mismo y deslindarla hacia otros no es un buen consejo. Porque la inseguridad... Es el <coughs> camino fácil. Claro, es lo primero que te viene, ¿no? Mm, es el eh, camino fácil. Hagamos la fácil de culto pero tiene el otro. Nosotros mirá, barrimos bajo la alfombra. La, la inseguridad la padecen los vecinos de Itusengó, la padecen los vecinos de Morón, la padecen los vecinos de Merlo, la padecemos los vecinos de Burlingame. Eh, ¿Qué hacemos? Nos blindamos, claro. cerramos, creamos fronteras y pensamos que Aquel concepto de que no hay que robar en el barrio es nuevamente aplicable. A mí me parece una iniciativa anacrónica a esta altura del partido. Cuando él mencionó <coughs> los puestos de, de, de control policial que en su momento eh, yo particularmente festejé, por, hablando, de, hablando de Durlingan y que se comparten con Morón en algunos lugares y con Ituzaingó, sí. uno ve hoy en día de que no, no están funcionando. Están físicamente en ese sí, lugar. En algunos casos sí. Y a veces podés ver un este un este algún agente de policía que por lo común está mirando su celular uh -huh. o está solo eh, o sola en medio de la noche cosa que parece inapropiado dejar solo a un agente pero, pero no hay un detenimiento es decir hay una eh, control el control de documentación a mí me parece fundamental como yo siempre digo, cuando me controlan, digo, bueno, por fin se justifica todo lo que uno paga por tener el registro, por <risa> sí, tener claro. la patente, por tener claro. el seguro, por tener todo. Sí, Ojalá que bueno. me controle y decir, mira, sirvió para esto. Sí. Porque luego, ¿qué sucede? Aquel que es delincuente siempre está un paso adelante de las autoridades. Entonces, ¿qué van a hacer? Dicen, listo, ahí tú signo. Vamos a ir por otro lado, pero no por este. Pero salvo. Mi y acá... entonces decir, no, recarguemos las tintas sobre los vecinos. Lo que pasa es que también esta cuestión que decíamos respecto a las dificultades que puede generar para móviles que además, necesitan un rápido desplazamiento, auto, eh, automovilistas con además. alguna emergencia, ambulancias, autobombas, etcétera, etcétera. Además está el hecho de desconocer que, y lo vemos en las imágenes de cámaras de seguridad y en muchos programas dedicados a eso, que el auge delictivo en algún caso está atado a la presencia de los que conocemos como motochorros, a los que unos pilares no los van a detener, porque esos chicos se suben a la vereda, salen por donde salgan y no hay ningún problema. No van a tener ningún problema en seguir cometiendo delitos de esa modalidad. Marían. Porque por más que, reitero, pongas una barrera física, una moto la salva como quiere. El problema lo tiene el patrullero que lo va a ir a perseguir. Además, eh, digo, en vez de cortar eso, ¿por qué no, por qué no ponen de vuelta este, los controles policiales que ya físicamente se ha hecho la inversión sí. para eso y volvés a hacer controles eh, de documentación y demás? Y entonces, claro, y después lo pones estratégicamente, porque como él dice en el tema. De las, de las motos, no solamente ellos, pero mayoritariamente de las motos, vos te das cuenta que están haciendo un control y vos ves que se empiezan a dar vueltas para el sí, otro lado, claro, bueno, claro. entonces lo ponés. Pero tenés que tener una presencia policial que es para eso que está, no para hacer un muro, porque no va a ser beneficioso eso. Y además, si ni tú saingo, digo, ¿a quiénes pretenden cuidar? ¿A los que a los barrios más, eh, más encumbrados económicamente? ¿Van a hacer esto...? En los otros barrios que uno conoce, y tu para el lado de Deuda y demás, al fondo. San Alberto. A, San Alberto. ¿Van también a cuidarlos? Mirá, eh, decir, hay, hay otra cuestión, Marcelo, que, que tiene que ver con que primero debería evaluarse seriamente si ya los dispositivos que tiene el municipio para el control y la prevención de la inseguridad están funcionando. Claro. Hablo de cámaras, hablo de centros de monitoreos y demás. Primero que se revise y se haga una auditoría concreta respecto a si esos dispositivos están funcionando hoy y qué claro. resultado aplican. ¿Cuántas cámaras están realmente conectadas? ¿Y qué reacción hay a propósito de lo que muestran las cámaras? Porque claro. si las cámaras después van a nutrir a la producción de programas que hablan sobre inseguridad y casos policiales, no me sirve demasiado. No. La verdad que no le sirve a ningún vecino. No. Pero bueno, esta es una polémica. Yo, en realidad, un colega, mi amigo Darío Albano, charló en off con algunos funcionarios de Morón, que es un municipio que tiene una frontera, reitero, muy viva con Ituzango. La zona de todo, de bares, de lugares gastronómicos de la avenida Santa Rosa, vincula naturalmente a dos municipios hermanos. Y en off te dicen desde el municipio de Morón, no, nah, es una locura, esto no, no estamos para nada de acuerdo. Ahora. En el mismo programa de Adrián Noriega, el Intendente Lucas Gui estuvo y respecto a una consulta que le hizo Adrián sobre este proyecto, dijo que estaban trabajando juntos con el municipio de Ituzengo. Bueno, espero que esto de trabajar juntos de parte del municipio de Morón sea para aclarar algunas de las dudas que un concejal de su propio espacio como Daniel Larrache tiene respecto a esto que promueve el frente de todos en el municipio vecino. Pero es hora de empezar a contar también nuestras propias costillas para meternos en este caso, Marcelo, sí. en lo que fue la última sesión, la semana pasada, el pasado jueves, de parte del Consejo Deliberante de burlingame Y no lo podemos dejar pasar porque el Consejo Deliberante de Burlingame es bastante remolón para sesionar y por lo tanto... Hay varias no imágenes. Exactamente. No deberíamos perdernos de esta sesión que como ustedes ven prácticamente no tiene gente más allá de la presencia de los concejales y de las autoridades del cuerpo, no hay periodistas, estas imágenes las tomamos de la transmisión de YouTube que efectúa el Consejo Deliberante, eh, con una pésima calidad de sonido, vale la pena, algo mejoraron, debemos reconocerlo, pero la verdad es que no se escucha en definición los discursos de los concejales cuando la presidencia del cuerpo a cargo de Cecilia Sáenz justamente le otorga la, la voz a cada uno de los integrantes del Consejo. Eh, ya metiéndonos en lo que fue la sesión del último jueves, del jueves de la semana pasada, el pasado 12 de mayo, eh, hay dos sesiones a lo largo del año, y esto se lo contamos a la gente que no conoce tanto el funcionamiento del Consejo Deliberante, que son fundamentales. Una, la sesión de presupuesto, que es cuando justamente se... Nombra, se dan los detalles de los recursos de los que va a disponer el municipio para iniciar su funcionamiento. Y por el otro lado, la sesión de rendición de cuentas, que como su nombre lo indica, es una especie de auditoría que el Consejo Deliberante efectúa sobre los gastos que administró, que tuvo el Consejo Deliberante. Bueno, sobre este tema se trató, se analizó el último, en la última sesión del Consejo Deliberante. Y fue rápidamente aprobado por unanimidad, con la excepción de la concejal de radical de Juntos por el Cambio, Carolina Sosa, que por razones de salud no pudo estar presente. Los 19 concejales que estuvieron allí apoyaron la iniciativa que envió el Ejecutivo. En una sesión, Marcelo, que duró 53 minutos aproximadamente, que incluyen la entonación del himno nacional argentino, estábamos en los días posteriores a un aniversario de su creación, que incluyen una enorme cantidad de homenajes que hubo, y me tomé el trabajo de anotarlos uno por uno, hubo un homenaje del concejal eh, Vilela a la figura de Agustín Piraña Colobos, que fue secretario adjunto de la UOM Morón, militante y trabajador de la Unión Obrera Metalúrgica, que fuera candidato en su momento por unidad ciudadana y que falleció el pasado mes de abril. También un homenaje de la concejal Natalia Gergo a 45 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo, un homenaje de Humberto Nito Bertinat, a propósito del Día de los Trabajadores y Trabajadoras del 1 de Mayo, otro homenaje de Nicolás Vilela, en este caso por el nuevo aniversario del natalicio de María Eva Duarte de Perón, Evita, de Carolina Castro, también del Frente de Todos, por los 10 años de la ley de identidad de género, habló al respecto y reclamó por eh, la aparición con vida de Teruel de la Torre, 14 meses lleva desaparecido. Yo me pregunto, más allá de eh, que compartir esta reivindicación y este homenaje que hizo por Carolina Castro, eh, si responsabilizaríamos a alguien si el gobernador de la provincia de Buenos Aires no fuese de su propio signo político. Si Teruel hubiese desaparecido bajo la gestión de María Eugenia Vidal, ¿hasta dónde hubiese llegado ese homenaje? ¿No se hubiesen pedido explicaciones también a la gestión provincial? Bueno, no fue el caso de lo ocurrido el último jueves. Eh, también, y esto lo consideramos nuevamente, mejoró la transmisión en cuanto a la calidad de imagen, pero sigue siendo muy malo eh, y casi imperceptible el audio. Y vos, Marcelo, que sos, trabajas en el tema, lo, lo, lo sabes muy bien. Sí. El, au el, el audio es directamente malo y la imagen sale borrosa, todavía no entiendo por qué, porque es una imagen con cámara fija. Yo en más de una oportunidad se lo he dicho, y eh, que, que me ofrecía en forma gratuita, uh -huh. es decir, colaborar con ellos para, sí. para tener una buena calidad de, de transmisión eh, más que nada porque me he dedicado por estas cosas de la pandemia a transmitir hasta del Consejo Deliberante de Maldonado claro. de distintos lugares del país y la verdad que en todos los casos lo que ves es una un trabajo periodístico, perdón, prensa como decís sí. vos uh -huh. este, a, también mostrando el trabajo periodístico en los distintos Consejos Deliberantes con buena calidad de, sí. de imagen, Exacto. buena calidad de sonido cosa que acá no su, no sucede pero me, me parece que debe estar atado eso un poco a alguna manía que hay dentro de algunos de los sectores políticos en ningunear a los medios de comunicación y todo lo que sea la comunicación, como algo que no les importa. Como lo parecen haberlo logrado porque las imágenes demuestran que no había casi asistencia, no más ¿Eh? allá de la presencia de los concejales. Claro. Con un detalle, no que si además vos te sentás en el segundo cuerpo de concejales, en la segunda fila, por uh -huh. más que estés hablando, tu, tu rostro no aparece. claro solo Inclusive eh, veíamos imágenes ver, y, y decíamos recientemente... A... Por ejemplo, hubo uno de los homenajes de la concejal Natacha Gergo a la que la Cámara no toma, la primera que toma es esa concejal que se paró recién, que es Viviana Lodos, toma a, ese, a esa parte del bloque del Frente de Todos y de este lado que están los concejales que no salen en Cámara, que son la mayoría de Juntos, jamás tienen registro de sus participaciones. Por ejemplo, en un tramo de la sesión, eh, Lucas Delfino, el concejal de Juntos, eh, presentó un proyecto de en el cual el Consejo Deliberante declara su beneplácito por una campaña a favor de las personas que padecen esclerosis lateral amiotrófica, la famosa ELA, ¿no? la enfermedad sí. que, por ejemplo, padece el ex senador nacional Esteban Bullrich. Lo cierto es que Delfino presentó una iniciativa que busca crear un registro de personas, de vecinos y vecinas de Urlingham a través de una iniciativa que le presentó un propio vecino que padece la enfermedad y acercar los recursos que hoy sean posibles para ayudar a esas personas. Lo cierto es que las palabras de Delfino son lo único que aparece en la transmisión del Consejo Deliberante porque no se lo ve ni a él ni a otros concejales que componen el bloque de Juntos en Hurlingham. Y después para los que están viendo la imagen del lado de la pantalla contra las cortinas, sí. eh, en esa mesa de las primeras veces que yo fui hace ya décadas, puedo decir de esto, era el lugar donde eh, habitual que estaba lleno de periodistas, sí, lleno claro. de colegas. Nos ubicábamos ahí porque no teníamos un lugar, un espacio Exacto. especial como sí si tiene, por ejemplo, el Consejo Deliberante de Morón en donde a la derecha de la presidencia, aquí uh -huh. la presidencia la vemos a, a cargo de Cecilia Sáenz, a la derecha de la presidencia tenés un lugar en el que deben entrar fácil 10 periodistas. Claro. El espacio físico del Consejo Deliberante no, no está preparado para eso. No está preparado para eso. Pero ni siquiera tenés unas sillas donde sentarte o un buen parlante en donde tomar audio. Son pequeños detalles que hacen a nuestro trabajo a partir del cual se informa mucha gente Mucha, poca o, o lo que fuera Pero se informa gente Además um, ustedes que están tomando esto Que nosotros decimos este, Uno lo dice porque el consejo No es que yo estoy hablando mal de una empresa privada De algo que le pertenece a Que está enajenado O que le pertenece uh -huh. a alguien Entonces uh -huh. va a venir el dueño de esa ferretería a decir, estuviste hablando mal uh -huh. de mi cámara Estamos hablando de algo que es público Y si es público uh -huh. es de todos Sí, y lo es, que queremos y es que, que, que todos los que están sentados ahí los votamos entre todos nosotros. Sí, y a ver, lo que queremos es que sea mejor, no que deje de Exacto. ser. Exacto. No, bueno. de ninguna manera apuntamos ni cuestionamos no, no, la, no, la, no. la, la autenticidad que tiene en la representación que los vecinos le han conferido cada uno de los concejales. Exactamente. ¿no? no pasa por eso, al contrario, pasa porque este tipo de, de actividades tengan la mayor difusión y la mejor difusión posible. Hoy por hoy es una difusión a medias. Una difusión que en lugar de captar cada vez más atención de los vecinos, está provocando que cada vez más gente le dé la espalda a lo que pasa en el Consejo Deliberante. No, bien. Eh, espero que no sea un propósito, no lo creo. Nosotros, eh, decir, este, desde acá, jamás van a escuchar nada en contra de la democracia, ni de la representación política, ni de la legitimidad. Lo que uno quiere es más democracia y más transparencia en lo que es la información sí. y que se acceda y que se invita a todos los colegas y que vayan y que tengan buena calidad de imagen y buena calidad de sonido porque es la esencia de nuestra vida el Estado de Derecho y la defensa irrestricta de la democracia para que quede claro y después no aparezcan segundas versiones. Sí, además hay a ver, detalles que se solucionan muy fácilmente. Muy con, fácilmente. Con, esto está tomado con un celular, está claro, que está tomado el sonido de aire. Bueno, coloquen otro celular del otro lado, cosa que por lo menos pueda captar también la imagen de los concejales cuya posición y cuyas claro. presentaciones en el consejo merecen... Tanta importancia como las de que sí aparecen en, en imagen. Y después hay un par de <risa> después hay un par de eh, pequeñas chicanas que me gusta discutir respecto a, a cierto lenguaje inclusivo. Es habitual de parte de gran, una gran eh, digamos, representación femenina del bloque de Frente de Todos, cuando saludan, incluir al todos y todas. ¿no? Dicen buenas tardes para todos y todas, con un cantito cristinístico, podríamos llegar a decir que se evitaría diciendo buenas tardes, uh -huh. simplemente. ¿no? Y después está esa cuestión de aplicar el femenino a concejales. La E se utiliza en muchos casos como un genérico para identificar cada una de las posiciones, universalizar, si se quiere, los géneros. Uh -huh. Si es concejales, son las y los concejales, porque no es concejalo el cargo. Claro. no tiene una determinación generalizada y además engloba a todos y le da paridad a todos no hay por qué forzar con el concejalas porque reitero no es concejalo y se ha modificado o, o el concejal en ese caso, concejales implica una definición propia del artículo masculino. No, no, para nada, son los y las concejales, no no, no tiene género. Es como el tema de presidente también a esta altura del partido. Pero bueno, son pequeños detalles que tienen que ver con discusiones que ojalá en algún momento pudiéramos este, sacarnos de las formas e ir a los asuntos de fondo. Lo de fondo es que los vecinos de Burlingham puedan tener acceso en buena calidad, uh -huh. nos incluimos entre los vecinos naturalmente, a las transmisiones del Consejo Deliberante. En lo que hace el funcionamiento político la noticia es que se aprobó la rendición de cuentas, se aprobaron los gastos que envió el Ejecutivo, de qué manera los gastó el año pasado, con un detalle muy singular. La última sesión en Morón, en donde se trató el mismo tema, derivó en un debate de casi nueve horas. Casi nueve horas porque los concejales de la oposición en Morón objetaban, discutían y planteaban sus reparos a de qué manera el Ejecutivo Municipal había gastado el presupuesto que antes se había aprobado. Es lógico, es parte de la democracia y recuerdo allá por finales de los años 80, 90, cuando los concejales opositores a Juan Carlos Rousselot se instalaban en el Palacio Municipal revisando las cajas con los expedientes, iban los contadores a revisar de qué manera, dónde... Eh, si se había gastado bien o mal, etcétera, etcétera. En Urlingham, reiteró pasó en toda la sesión en 53 minutos y la aprobación de la rendición de cuentas llevó lo que llevó un chasquido de dedos. Me sorprende porque alguien de la oposición me había dicho días antes que iban a ir fuerte contra la rendición de cuentas, que tenían evidentemente algún tipo de información que no les cerraba y que lo iban a plantear. Bueno, se ve que lo resolvieron en las comisiones porque al momento de votar salió con fritas. En segundo se aprobó algo que en otros municipios, reitero, el caso de la referencia inocultable de Morón, lleva horas y horas. Recuerdo el año pasado, por ejemplo, cuando se aprobaron los números de 2020, fueron más de nueve horas en el Consejo Deliberante de Morón de sesión. Acá en 53 minutos, con himno incluido, con homenajes incluidos y demás, 53 minutos. 53 minutos, eh, vuelve él a darme otro ejemplo más de que Morón, por eso es, es, este, es Morón, que respeta su institucionalidad, en otro programa más volvemos a ponerlo como ejemplo, es decir, porque eh, son nuestros hermanos, no es que son de Marte ni que son de otro <risa> no, país, para están acá nomás. Saben lo que lo que cuesta la instalación, el sostenimiento y el mantenimiento de la democracia. La democracia ahora tiene que mantener todavía como si la estuvieras aceitando, mm -hmm. limpiando, sí. no dejando que se ensucie, ni, ni permitiendo ningún, eh, ningún capricho individual porque está sostenida sobre leyes que nos contienen... A todos, a todas y a todos. ¿Sabes qué? Decir. A mí me, me, me llama la atención porque sin dudas, si nos proponemos, vos y yo, comparar precios sobre un determinado artículo, un artículo X, y te va a llevar un tiempo. Lleva, va a llevar un tiempo, nos va a llevar una dedicación de tiempo a esa cuestión. Ah, y lo más probable es que no nos pongamos de acuerdo porque o vos o yo vamos a conseguir o mejor precio o mejor calidad. Yo recuerdo cuando estaban las concejales, especialmente las concejales de integración vecinal, que durante la gestión de Luis Acuña, le revisaban hasta la cantidad y la calidad de las resmas de papel que por ejemplo gastaba el municipio. Y hacían el ejemplo de Lita de Lázaro, ¿no? te traían listas de precios alternativos respecto a lo que había gastado el municipio. Me sorprende que la oposición encuentre que el Ejecutivo gastó todo bien en tiempo y en forma porque no es lo habitual. Claro. No digo que el municipio no haya tenido un gasto correcto de los ingresos de los vecinos, no, no no, no lo digo, no tengo elementos de prueba para acusar ni hablar en ese sentido. Me llama la atención, sí, que de parte de la oposición se haya resuelto con tanta una, unanimidad esto. Mm. ¿No? Me, me llama la atención porque, reitero, en cualquier gasto que uno haga, el de al lado te va a decir, yo te lo consigo más barato. Sí. Y que no lo hagan políticamente... Vaya uno a saber por qué. Por eso quizás explica que en Urlingame el Asulto se resolvió en menos de una hora y en otros distritos más discutidores, más polémicos, más interesantes también en términos políticos y periodísticos. Claro. Esto lleva horas y horas de debate. Vaya a saber qué, van a, qué, van a, qué se va a contestar sobre esto a nosotros. La verdad lo vamos a estar escuchando como un vecino y vecina más. Porque uh -huh. esto que, que nosotros estamos diciendo son cosas que también eh, nos comenta sí. este, la gente eh, y son personas reales en los barrios que dicen che, ¿Qué está pasando en el Consejo Deliberante? ¿Por qué no ve tal cosa? Yo lo vi tal cosa y no hay más periodistas. No mm. hay más esto, el otro. Sí. La gente la gente comenta y dice sí. este, y no es ¿no? un medio grande que utiliza, el, dicen tal cosa. No, no, estos son gente normal. Así Y que además, Marcelo, nos ha pasado aquí a, a, a las puertas de tu casa, ah, nos ha pasado, a mí me ha pasado la semana pasada viniendo caminando para acá justamente también, que mucha gente nos pregunta qué pasan y, y nos comentan situaciones que se dan en distintos ámbitos del funcionamiento del municipio. La verdad es que nosotros lo que podemos hacer es escucharlos y plantearlos en algún momento. Ahora, eh, no tenemos la posibilidad nosotros de, claro. por ejemplo, acceder a una conferencia de prensa o una entrevista con algún funcionario que resuelva esas inquietudes que nos plantea la gente en muchos casos. Esto para aclararle a todos los que en algún momento nos han detenido en la calle o nos han preguntado en la vía pública por tal o cual situación. No es que nosotros no le prestamos importancia a eso, por el contrario, simplemente que no tenemos cómo canalizar esas inquietudes que la gente nos acerca a nosotros. Que de repente aparece una señora, pero posta, que te dice, ustedes que son del municipio, así arranca la, la oración, ¿no? Ustedes que son del municipio, porque me pasa tal cosa en el barrio. Yo le digo, mire señora, somos el diario La Hora de Burlingame, no <risa> sí. somos del, del municipio. Pero entonces digo, no, no tenemos cómo llegar, entonces le decimos, mire, ni siquiera no, nosotros tenemos posibilidad de tener una conferencia de prensa con algún funcionario y poder mm -hmm. decirle, mira los vecinos se quejan por esto, esto, esto y esto, vos qué respuesta tenés para darle, porque tenés que respaldar a los vecinos y a las vecinas y tenés que tranquilizarlos de esa forma y no mira estamos trabajando adecuadamente, sí, me... pero el silencio mm -hmm. es lo peor que hay. La semana pasada, cuando justamente visitamos el barrio del Niandú, en, en Villa Tesei, eh, cuando venía para acá, me crucé con un vecino que lo, lo conozco y me planteaba algunas cuestiones que lo preocupaban del mal funcionamiento, según sus palabras, del natatorio municipal ubicado en el Polideportivo, sobre la calle cosas así, sobre eh, Paso Morales. Eh. Y la verdad es que uno no tiene la posibilidad, el, el camino recurrente es en cualquier municipio que funcione más o menos, consultar con la oficina de prensa que ellos a su vez hacen la gestión para que uno pueda hablar con el funcionario del área. Bueno, eso en Urlingham hoy por hoy y desde que asumió Damián Celci está blindado, está cerrado. Esto se lo contamos a la gente, algunos dirán, bueno, es parte de la cocina de su laburo. Bueno, es donde empieza a gestionarse lo que finalmente nosotros podemos o no comunicar a la gente. Hay cierta agenda que solo manejan desde el municipio y contra la cerrazón en ese caso uno no puede hacer demasiado. Damos vuelta a la última página de la tarde, Marcelo, si te parece. Dale. Y en este caso hablábamos recién de Burlingame, hablábamos recién de Villa T6, y por eso se me tropezó el barrio Mitre. Pongo el video que tengo acá. Exactamente. Vemos ahí al querido uh. Fede Kogan ocupando cámara delante de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, entre ellos Pablo del Valle, quien se desempeñara aquí en Hurlingham como Jefe de Gabinete y que hoy acompaña al actual Ministro de Desarrollo Social e Intendente en uso de licencia, Juan Zabaleta, porque estuvieron en el Club 18 de Julio, ahí en la calle Malarredo, en Barrio Mitre, en Villa Tesey, acercando materiales para mejorar las condiciones edilicias de esta institución que realiza distinto tipos de actividades deportivas. Ese día, el sábado último, fue justamente un día de, de fútbol infantil con cantidad de familias y de niños concurriendo a esos espacios que claro está, siempre tienen el desafío de ofrecer mejores condiciones para que la gente se sienta más cómoda y más segura. Así que bueno, lo pudieron ver en la hora deportiva, toda esta entrevista, también en la hora de Hurlingham, el diálogo que mantuvo el amigo Fede Cogan con Pablo del Valle en este caso. Sí, ahí estuvimos, Este, también estaba el estaba Marcelo Rodríguez, el presidente de la de la LIFUR, está el presidente 18 de julio, este, así que nos estuvieron contando un poco sobre uh -huh. el devenir de la actividad en cuanto a lo que son los clubes, y si Zabaleta sigue eh, muy de cerca sí. de las necesidades de los clubes, igual que cuando estaba con sus funciones efectivas al 100%, eso nosotros hemos dado testimonio de eso, porque lo hemos visto, club a sí. club, club a club, uh -huh. casi sabemos lo que van haciendo. Ahí el 18 ya anteriormente tiene una cancha de pista espectacular. Y ahora lo que le entregaron son materiales, creo que los van a, no estoy seguro, creo que los van a utilizar para la extensión de vestuarios y Bien. alguna necesidad más que tenían. Este, se le entregó todos los materiales y si necesitaban algo más, lo único que tenían que hacer era este, comunicarlo. Así que así se va avanzando club a club y la gente contenta también en el sentido de que van viendo sus instituciones. La 18 de julio se han esmerado y han trabajado mucho, uh -huh. participa mucha barriada ahí en el ahí en el club y a uno eso le gusta este, poder verlo. Yo vivía ahí a cuadras del 18 de julio, ah, mi barrio es barrio Mitre, vivía ahí hasta los veintitantos de años y eso era un descampado, era lo que nos separaba de lo que conocíamos como el otro barrio que recién empezaba más o menos a la altura de la calle La Patria, unas tres o cuatro cuadras, todo eso era campito, canchitas para jugar, etcétera, etcétera, estar ahí en ese lugar y ver lo que ha crecido es realmente muy muy raro, muy loco, no porque uno ha transitado ese lugar en otras condiciones verdaderamente. Y después está esta cuestión que sigue generando la figura de Juan Zabaleta entre los vecinos, dos, tres personas me preguntaban si iba a ir el Ministro de Desarrollo Social, si iba a estar, después nos comentaban que la agenda le impidió visitar este club de, de Barrio Mitre, porque eh, eh, señores, entre otras cosas, Ministro de Desarrollo Social de la Nación... Lo cierto es que hay, hay mucha expectativa respecto a la ayuda que desde el Ministerio se le pueda bajar a estas instituciones que forma parte de un programa, recordemos que también asiste a Todas las instituciones barriales, no solo de Hurlingham, por supuesto, sino del país. Del país. Y mientras nosotros estábamos filmando en vivo eso, eh, aparecían comentarios directamente de otros clubes. Ah, Zabaleta, no te olvides de tal club. Sí. Eh, tal pibe, en tal club este, nos quedamos sin lugar y son 100 pibes y queremos que nos ayuden. Y de otros más. Es decir, este 18 de julio, es decir, también saltó de una visita anterior sí claro, claro, uh -huh. a otro club donde estaban reclamando y entonces, este, en la medida de lo que pueden, van haciendo. Por otro lado, hemos visto eh, en, en distintas partes del conurbano ya la inauguración de lugares este, más importantes totalmente cerrados, que nos dio un poco la idea de lo que va a suceder dentro de algunos meses en Morris. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque en Morris está planificado, por un lado, eh, la socie como vimos, sí. el techado y el, el Damián, cerramiento, ¿no? y después Escuelita también, que Escuelita lo van a hacer, es un emprendimiento que está incluida, la cancha de la cancha de pista, más el cerramiento y demás, y eso lo hemos visto que está sucediendo ahí, y como él dice bien, hay una parte que es Hurlingham, su lugar en el mundo, como él lo dice, el trabajo en otras localidades del Gran Buenos Aires, y también lo que sucede en todo el país porque es un pedazo cuando empieza a descubrir bueno va a tener bastante para hacer la obviamente es que sí. obviamente porque en todas las instituciones y lo vemos en estos ejemplos de todos los fines de semana pero también en el caso recientemente revelado por una sociedad de fomento en estas instituciones lo que sobran son demandas lo que sobran claro. son necesidades porque siempre hay cosas por hacer son fundamentales hoy por hoy como un organizador un ordenador social ante momentos tan duros como vive la Argentina y creo que de alguna manera lo, lo que se busca es fortalecerlo, ojalá que la ayuda llegue a todos los que lo necesitan. A todos los que lo necesitan. Bien, y el último título tiene que ver con un anticipo que seguramente la semana que viene compartiremos, va a ser un gusto poder dialogar con él, ya se van a enterar de quién se trata, pero venimos de una semana eh, en la que el pasado 17 de mayo justamente se recordó un nuevo aniversario del nacimiento de alguien que no nació en Urlingham, que vivió relativamente poco tiempo en Urlingham, uh -huh. pero que sin lugar a dudas es una bandera de nuestro distrito. Sí. Hablamos del de, extrañado, del inolvidable Luca Prodan, que nació justamente un 17 de mayo del año 1953, hubiese tenido menos de 70 años, parece mentira, y que marcó... Él, él nació en Italia. Él nació en Italia, exactamente. Y marcó con su vida a Urlingham, que a la vez creo marcó mucho de la suya a tal punto de convertir a Urlingham en un lugar de referencia no solo aquí en la República Argentina, sino también en distintos lugares del mundo. Nos hizo conocidos también de alguna forma el recordado y querido y admirado Luca Prodan. Esta semana que viene vamos a hablar en la hora con quizá el periodista de Urlingham que más sabe y gracias a quien empecé a escuchar sumo yo allá por los tempranos años 80. Te anticipamos apenas esta, esta idea que se va a corporizar seguramente a mediados de esta semana para poder conocer el lado B de una historia que tantas veces se ha contado, que muchos conocemos, pero por saberlo, quienes estamos en un determinado círculo no implica que haya gente fuera de ese círculo que no la conozca, así que va a ser un gusto. Bueno, gente, nosotros eh, lo, un, lo último que me queda a mí, sí. no sé si lo puse por acá, es eh, dedicar eh, algo que está por, por fuera de Urlingham, hoy 20 de, de mayo, es un día eh, muy importante, una conmemoración muy importante en tema de derechos humanos en Uruguay. Pero también nos toca acá, porque en realidad nace por un suceso eh, eh, de Argentina, es decir, la, el asesinato el 20 de mayo en la época de la dictadura de Selmar Michelini, que era senador, de Gutiérrez Ruiz, que era el presidente de la Cámara de Diputados del Uruguay, y después la desaparición de otra cantidad de, de, de personas ese día que aparecieron en el caso de Selmar Michelini y Gutiérrez Ruiz, aparecieron este, ametrallados dentro del baúl de un auto en lo que sería hoy Corrientes y Florida. Entonces en el mundo, en Uruguay se hace la marcha del silencio que se hace todos los años, que es multitudinaria, la gente va solamente con fotos de desaparecidos y desaparecidas sin banderas, sin banderías sin carteles de ningún tipo a marchar en silencio ustedes ven eso en Montevideo y se te pone la piel de gallina, pero también se organiza en París, se organiza en Madrid, se organiza en Roma se organiza en distintas partes de Estados Unidos y acá en Argentina, hoy 19 horas. ¿Dónde va a ser, Marcelo? Eso va a ser enfrente al, al, al Hotel Diverty, que está ahí en, en Corrientes y Florida. La hora de Hurlingham va a ir a transmitir en, mm. en directo, en representación de lo que pasa en Argentina, nada más y nada menos. Eh, voy a poner lo que es un spot sobre el tema de derechos humanos en Uruguay. Hace mucho tiempo que familiares buscan el destino de sus desaparecidos en nuestro país, sus hijos, sus hijas, sus hermanos, sus padres, sus madres, sus nietas. Tanto tiempo que muchos de ellos ya no los pueden buscar más. Han muerto esperando. En este 20 de mayo, por eso, Familiares nos convoca a todos a aportar esas fotografías. No importa el parentesco, todos somos familiares. Durante la marcha, las fotografías van a estar disponibles Ustedes las van a poder recibir y las van a poder portar para que sus miradas, sus rostros, sigan pidiendo verdad y justicia en el Uruguay. Y en el Urugu Inclusive, para que ustedes vean que esto no es una cuestión descolgada de Hurlingham. En Hurlingham se hizo una colonia de uruguayos muy grande que vinimos a vivir la inmensa mayoría de nosotros, exiliados por la dictadura. Uh -huh. Sí, Pero, me, me parece un testimonio sí. clave este del de, de el anuncio de la marcha uh -huh. eh, respecto a que todas esas personas que perdieron a sus familiares, en, en cada uno de los lazos de parentesco que se establecían, hoy nos interpelan para que otros tomen esas fotografías. ¿no? La uh -huh. palabra convocatoria me parece clave uh -huh. para definir esto de aquellos que toman el sendero de otros que, como dicen... Eh, murieron esperando, lamentablemente, porque en el Uruguay eh, todos los países de América Latina hemos tenido tropiezos respecto al esclarecimiento de, de los crímenes de las dictaduras. Mm. Lo que contaba Marcelo es ni más ni menos que un episodio más del operativo Cóndor, ¿no? Exactamente. Y me parece que en ese sentido el Uruguay, un país de avanzada en tantos otros sentidos, ha tenido peleas y tiene peleas todavía latentes respecto al esclarecimiento de los crímenes de la dictadura. Eh, aparte, para asombro, eh, la inmensa mayoría de los, desaparecidos, de los desaparecidos de uruguayas y uruguayas sucedieron en Argentina, eh, en un número eh, grande para el Uruguay. Este, y entonces, por eso, acá hay muchas causas abiertas, causas que son en común, hay una relación estrechísima con todos los organismos de derechos humanos de Argentina, donde hasta se presentan causas como pasó en Italia hasta hace poco, que había un, hay un tribunal este, que terminó con ese tipo de cosas, porque eran italianos secuestrados y asesinados y lo que fuera. Mm -hmm. eh, les agradecemos la atención sobre este, sobre este tema que les, que les, les traemos, que le traigo. Siempre les digo que América Latina es como un barrio, entonces digo, esta casa es argentina, la vereda de enfrente es Chile, para allá está Perú, la casa de al lado es Brasil, la de allá, y siempre digo lo mismo, de noche se escuchan ruidos, ¿no? en toda América Latina y en el barrio, de noche y de día se, se ve gente humilde caminando por la calle, igual que en América Latina, tiene un problema común, en algún momento lo iremos resolviendo, siendo solidarios como somos entre todos, y Urlingan ha sido muy, muy solidario con toda la orientalidad que ha venido hasta este puerto donde nos hemos sentido tan cómodos, que al punto que muchos de nosotros decidimos quedarnos acá en forma permanente. Nos vemos este, hasta la semana que viene. Hasta eh, la semana un, que viene, un, Marcelo. Un, este, un gusto. Igualmente, Waldo. Marcelo, como siempre. Un gusto, eh. muchas gracias. Eh. Nos vemos.